El cual me dice que en el país de las sombras hay dos moscos: uno flaco y alto y rubio, <risa> <risa> el, otro, el otro rubio, sombrero <risa> y media loca, pero igual. Pero te voy a contar una historia: en un pueblo existían estos dos demonios, la rubia joven. <risa> Y la rubia más joven tenía que quedar bien, ¿no? eh, teníamos un problema que por las noches, sí, por las noches, venía el vampiro de cara. Un vampiro, a ver, a ver. De tana, un vampiro de tala, un vampiro de tala en la sala, ¿no hay? Ahí viene, ahí viene No, no, no, no ¿Qué más? ¿Te puede comer el cuello? No, no, no, no Se formó un corazón de tala para defenderse del vampiro Porque estaban todos ajustados en el pueblo El vampiro se cayó, el corazón se lo comió.